Muy buenos días, mi nombre es Katy Sánchez, yo soy de Honduras, eh, de la célula Manmin de aquí de San Pedro Sula. Eh, quería darles mi testimonio eh, de sanidad de mi familia. Mi primo y mi tío hace unos días habían sido diagnosticados con COVID, solamente que en ciudades diferentes, porque mi tío pues vive aquí en... En, en Honduras Y mi primo está trabajando eh, como ingeniero en México Así que sorprendentemente eh, Los dos habían sido afectados de COVID Ambos son diabéticos En el caso de mi primo él es asmático Y en el caso de mi tío Aparte él es un enfermo renal Es decir, ya se dializa Es una persona mayor Entonces sus enfermedades Se tenían un diagnóstico eh, Mal diagnóstico, decían los médicos Muy complicado Ya estaban en, en cuidados intermedios bueno, sin embargo, nosotros oramos, oramos, ayunábamos mucho. Eh, en varias ocasiones yo, cuando escuchaba algún mensaje del pastor, de, de alguna serie, yo aprovechaba en el momento en que él hacía la oración de sanidad para orar por ellos, le, le pedí al Señor que lo tomara como que fuera de parte de ellos, porque pues ellos estaban internos y ahí no es fácil eh, hacerles llegar teléfonos mensajes. Entonces, les pedí al Señor que el Señor lo tomara la oración como que fuera de ellos, y yo cuando el pastor oraba, hay una parte que decía por aquellas enfermedades decía de, de, de que no conocemos, de nuevas, entonces yo tomaba la palabra, verdad, y, y oraba por fe, y, y pues gracias al Señor, el Señor hizo su obra. Mi tío, después de que los médicos dijeran, vamos a ver cómo pasa esta noche, eh, yo animaba a la familia que siguiera teniendo fe, que siguiera orando, porque ya la, las hijas de él, como son médicos, ya estaban resignadas. Yo les decía que no, que nuestro deber como cristianos es seguir orando. Entonces, y para sorpresa, en el caso de mi tío, que fue el primero en recuperarse a los dos días, ya él estaba oxigenando al, al más de 95%, y los médicos felices, su recuperación iba para arriba. Y pues gracias por la gloria del Señor, en una semana le habían dado de alta y estaba en su casa. En el caso de mi primo, pues le costó un poco más, él estuvo interno casi tres semanas. Estaba, los médicos eh, miraban que había estacionado la enfermedad y no mejoraba, y nosotros seguíamos orando, sabíamos que la mano del Señor estaba ahí, que le estaba guerreando por nosotros. Entonces, él, pero para la gloria del Señor, nosotros sabíamos que no se depende de medicina, que no se depende de médicos. Y seguíamos orando y esa medicina ya no llegó el sábado. Y él el domingo empezó a mejorar. El lunes siguió mejorando y él, él sentía el milagro y era lo más hermoso porque él también sabía que era la mano de Dios. La medicina llegó hasta el miércoles y él ya estaba mejorado, mejor, mucho mejor. Entonces el Señor fue para su gloria, su honra. Entonces hermanos, yo quiero compartir con esto con ustedes. De que no importa cuál diagnóstico médico sea en esa tierra, nuestro Señor es el que tiene la última palabra. Gracias hermanos. Bendiciones, un abrazo y, y saludos desde acá.